Gracias, gracias por acompañarnos una vez más Les agradecemos muchísimo El hecho de que estén con nosotros Todos estos días en este devocional diario Y ahora pues es 12 de mayo y Tal vez han visto ya Que estamos poniendo algunas imágenes ahí de, de las banderas Según nos indican en Youtube Y bueno, continuamos Continuamos el día de hoy Con un tema bastante bonito Fe y sabiduría Fe y sabiduría a como la necesitamos, ¿verdad? Dice ahí en Santiago, capítulo 1, del, del verso 2 al 8, Hermanos míos, de por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Me gusta cómo empieza aquí en el verso 2, o como dice aquí en el verso 2, tener por sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas. Todo el ser humano siempre está pasando por algunas situaciones, llamadas pruebas, vamos a llamarlas así de esta forma. Pero dice el verso 3, Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Por eso parte del, del título de este devocional, fe y sabiduría, sabiendo que la prueba de vuestra fe, la prueba de la fe, produce paciencia. Cuando no nos llenamos de fe en el Señor, esa nos va a ayudar a resolver todos los problemas de la vida con seguridad. Pero dice ya en el verso 4, tenga la paciencia, su obra completa, para que seáis perfectos y cabales. Y además dice, sin que os falte cosa alguna. Mira que qué precioso dice aquí el verso 4. Más tenga la paciencia, su obra completa. Obra completa. Que seamos completos a través de la paciencia. Ay, miren tantos correos que recibimos. Hay quienes ya no aguantan, ya no soportan. Les falta la paciencia precisamente. Y dice que para que seamos perfectos y cabales. O sea, la perfección viene también por la paciencia. Y obviamente por la fe, esa fe que podemos tener en Dios para que nos dé la paciencia, para poder ser más cabales, ser más completos, para ser más sensatos, dice, para que no nos falte cosa alguna. Dice que bien, mi amado, mi amada, qué maravilloso es este pasaje bíblico. Dice en el verso 5: Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. ¿Y qué pasa? Dice, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada. Entonces ¿qué, qué interesante es esto Que Dios mismo se encarga de proveernos lo que necesitamos Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría ¿Qué tenemos que hacer? Pedir a Dios A Dios Qué bueno que nos puedes pedir el apoyo de la oración Pero lo más importante es que busquemos de Dios directamente Dice el cual da a todos, a todos Abundantemente y sin reproche Y le será dada Si tú buscas de Dios esa sabiduría Y se la pides a Dios verdaderamente la escritura ofrece que va a ser te dada y sin ningún reproche pero aquí está el verso 6 que también es bien importante pero pida con fe entonces si buscamos la sabiduría tenemos que enseñarnos a pida con fe y qué sigue diciendo no dudando nada no dudando nada el problema es la duda porque el que duda dice, es semejante a la onda del mar que se arrastra por el viento y echada de una parte a otra no hay una ola igual idéntica siempre son diferentes, se maneja de manera diferente la naturaleza, en cuanto se hace una ola, usted se puede parar en la orilla del mar, y puede ver las grandes olas, pero ninguna es idéntica una a la otra, así, pida con fe, no dando nada, porque la duda es semejante a la onda del mar, o sea, es semejante en esa imagen que no es estable, siempre es diferente, no podemos ser diferentes cada día, tenemos que afirmarnos en el Señor. Ve lo que dice el verso 7, no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Cuando pone aquí la onda del mar como un ejemplo, en una comparación, nos está diciendo que si nosotros actuamos de la misma manera, que no esperemos recibir nada. Porque dice en el 8, porque el hombre de doble ánimo, hombre y mujer obviamente, es inconstante en todos sus caminos. El Señor quiere la perseverancia, el Señor quiere la solidez, el Señor quiere la decisión, la entrega el tener esa postura firme y pensando y creyendo y confiando en el Señor y que Él da la fe y da la sabiduría. Oremos para que Dios nos mantenga en esa postura fuerte, firme, de siempre estar en Él, con Él y para Él. Señor, le adoramos, le bendecimos. No podemos menos que orar y decirle, Señor, encárguese de mi vida, deme la sabiduría, auménteme la fe, Señor, para yo hacer su perfecta voluntad. Para que todos los problemas que se me pudieran presentar en la vida, sea usted Señor quien me dé la capacidad perfecta de salir adelante. Y que nada de esto venga a destruirme, ni mi persona, ni mi hogar, ni mi familia, ni lo que me pertenece, porque sí ya me lo dio. Padre, gracias por su Hijo amado Cristo Jesús, que es el que viene a darnos toda esa enseñanza, porque Cristo está, porque Él así lo quiso. Y por eso dio la enseñanza a los discípulos para que pudieran escribir lo que tenemos hoy como la Santa Biblia. Por eso, Señor, le damos honra, gloria y alabanza en Cristo Jesús. Amén. Esperamos que esto te siga sirviendo, que estos devocionales puedan ser de ayuda y de bendición para tu crecimiento espiritual. Bendiciones.